Buenas, buenas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo una noticia súper, súper importante y es que recién se lanzó en la presentación de Nintendo Treehouse el nuevo juego de Bakugan Battle Planet. A ver, a ver, nos calmamos. Este nuevo juego, así, recién salidito del horno, más que respuestas nos dejó todo tipo de emociones. Pero, pero, pero, veamos primero el tráiler y ahí sí hablamos. Ahora sí, ya, hablemos. En la presentación, además de mostrar el tráiler del juego, presentaron un breve gameplay de este. En la reunión estaban presentes Steve Robert, productor ejecutivo de Speedmaster y Kenny Alcott, quien estaba en representación de la compañía WayForward. Hay muchas cosas por contar, pero a ver, respiremos y ahí sí seguimos. Para empezar, la empresa desarrolladora es como ya mencioné, WayForward. Te sonará ya que ha sido desarrolladora para títulos de series como DuckTales, Adventure Time, algunos héroes de Marvel, Regular Show, entre otros. A ver, que en esto de hacer videojuegos para series, la verdad tienen bastante carrera. Pero ahora hablemos del juego. En primer lugar nos encontramos con un juego que presenta una dinámica de RPG de mundo abierto, en donde podremos crear un avatar y jugar solos o contra personas alrededor del mundo. También hay misiones y personajes que nos pondrán retos para avanzar de nivel. Con cada batalla y misión cumplida podremos mejorar nuestras habilidades como peleador, además de permitirnos evolucionar nuestros Bakugan. Algo bonito es el hecho de que los Bakugan los encuentras a lo largo del mapa, como en la serie original. Es muy bonito. A ver, a ver, ¿qué quieres que te diga? Soy un nostálgico, soy un nostálgico. Una curiosidad interesante que me parece pertinente, es que los desarrolladores toman en cuenta la naturaleza de los atributos en el juego físico, para pasarlos al videojuego es decir, si Payus en el TCG es un arquetipo agresivo, en el videojuego también lo será, ah pero pero pero pero, agárrate de donde puedas, yo por lo menos me estoy agarrando de tu hermana porque hay 80 diseños no no no, no. espera, no son 80 me he equivocado, porque porque sí, señores, porque todos lo extrañamos todos lo pidieron, y al fin nos escucharon, regresa nada más y nada menos que Leónidas. así espera este dokuga va a regresar y va a estar disponible para usarlo en batalla y tú te estarás preguntando ¿saldrá a la venta? pues la verdad no lo sé porque al preguntarle a Bakugan si esto pasaría, me dijeron que toda la información acerca de Leonidas se mantendría en secreto por ahora. Lo único que sí está claro es que no se trata de Leónidas de Battle Planet, sino de Leónidas original, original o sea, de la serie del primer videojuego de Battle Brawlers. ¿Te acuerdas el que venía con Naga? Ese, ese mero, S? Pero a ver, ¿respiramos? ¿Nos calmamos? ¿Inhalamos y exhalamos? Hablemos de la jugabilidad. Pues bien, el juego consiste en lanzar Bakucors del campo a los Bakugan, tal cual en la serie de Bakugan Battle Planet. Al igual que en la serie, el Bakugan que llegue a cero pierde la batalla. Pero eso no es todo, a medida que lanzamos Bakugor al Bakugan podemos desbloquear habilidades especiales de este para así ganar más batallas, los Bakugor entre más grandes más poder dan. Para añadir, se podrá jugar contra peleadores de la serie, es decir, Dan, Lia, Sean, etc. Y no solo pelear, sino que además serán una guía para poder pelear mejor. Pero bueno, es hora de la parte no tan bonita Y es que todo hay que decirlo Aunque el juego propone una dinámica interesante Creo que le hace falta un poco más de acción Por lo que nos presentaron puede que resulte un poco genérico Y termine aburriendo un poco a los jugadores Una cosa en específico que me preocupa Es el tema de las estrategias Quiero decir, el juego es más que todo acerca de lanzar Baku Kurs a tu Bakugan. Pero, ¿hasta qué punto eso influye en la partida? Si el juego se trata únicamente de eso, puede que al final los jugadores se encuentren con un juego monótono y algo lento, la verdad. Pero bueno, esperemos que esto sea solo debido a que no está del todo disponible el juego y hacen falta algunas cosas. Desgraciadamente, y es una cosa que no me gusta, que sí no me gusta, es que es exclusivo para Nintendo Switch. Y yo no tengo Nintendo Switch Ni tampoco planeo tener Nintendo Switch Porque la verdad no soy tan fan de Nintendo Entonces, bueno, eso va a ser una complicación para los jugadores de PlayStation y para los jugadores de Xbox. Y recemos de ala, Jesús y Freddy Mercury para que Leonidas de una buena vez por todas esté disponible a la venta. O sea, ese perro lo necesito, pero lo necesito es ya. Y bien, chicos, este ha sido el video de hoy. No hace parte de los videos normales. O sea, sigo trabajando en el video del sábado, pero pues creo que es muy importante que lo sepan porque la verdad es una gran, gran noticia. Igual hace como un año que lo anunciaron. De hecho, en algún video mencioné esto. Pero bueno, que se le hará? Si te ha gustado el video, dale a like. Coméntame qué te ha parecido la presentación. Y pues sin más, sin más, nos vemos en otro video. Adiós.